Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, una pregunta ¿Es el miedo o es el valor lo que te empuja a hacer algo? Para que le peguéis cuatro vueltas Entonces, si es el miedo, tendré que enfrentarme a mis temores Si mis temores son por desconocimiento tendré que hacer algo para paliar ese desconocimiento Ahora bien, si mi miedo viene por otro aspecto, que no es el conocimiento, sino que es, no es, es el conocimiento de mí mismo, es esa psicología, pues, coño, también tendré que hacer algo, digo yo. Es decir, vuelvo a decir lo que digo muchas veces, y me repito, yo sé que me repito, pero si el 70% del trading que oís todos es psicología, ¿por qué narices no hacéis nada al respecto? Digo, ¿eh? Se me ocurre, llamarme loco, se me ocurre. Bien, y para todo eso, evidentemente, tenemos un curso en la web que tenéis por aquí debajo, pero mmm, eso ya es una cuestión de cada uno. Vamos a ver Bitcoin porque está la cosa súper crítica, ¿vale? Es un punto muy crítico el cierre que hay hoy. Eh, eh, tenemos un cierre mensual. Realmente hoy también tenemos un cierre semanal en los futuros del CME, aunque no sea el cierre semanal del mercado final, pero mmm, suele ser bastante aproximado a no ser que pasen cosas raras, rarísimas. Las noticias no están siendo eh, muy buenas. Entonces, mmm, mmm, mmm, mmm, hay que estar muy atentos. Pero tener en cuenta que si hay un momento malo, eh, un momento en el que pierdes, hay algo que hay que tener claro. Los que nunca se arriesgan nunca sufren derrotas, pero tampoco van a tener victorias. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues suscríbete y dale a la campanita porque si lo dice mi niña será por algo. O sea, vamos, tenerlo muy muy claro. Mi nieta es la caña de España. Bien, dicho esto, eh, Bitcoin en diario, veis, vemos la vela de diario, que es una vela de indecisión total, ha intentado pasar esta zona de resistencia, que tampoco es una zona importante, vamos, ¿vale? como hemos dicho eh, en varias ocasiones, pero no tiene fuerza ni para eso, a pesar de que hay mucha gente que dice, ¡ay, qué fuerte está Bitcoin! Pff, vale, No está fuerte, que está aguantando mejor ya, pero es que muchas veces cuando otros mercados se van al carajo, Bitcoin se va después. ¿por qué pues Porque Pues menos importante? porque es un mercado muy chiquitito porque es un mercado que en las grandes carteras no va más allá de un 3% sin embargo, seguro que en la mayoría de las carteras de los que me estáis escuchando es un 80% entonces, claro, ahí va la diferencia la importancia que cada uno le da a ese piquitito 3% en mi cartera y ya estoy muy loco a un 80% en mi cartera ¿vale? tener en cuenta, y ni siquiera Bitcoin es decir Criptomonedas dentro de una cartera normal, dentro de una cartera de un inversor normal y corriente, de los de toda la vida de Dios, ¿vale? Las criptomonedas no Bitcoin, las criptomonedas son un 3%, un 2%. ¿vale? Uno muy loco, un 5%. ¿Vale? Y me diréis, no, bueno, los gilipollas son ellos que no saben lo que hacen. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Eso creo que habría que, me, que, que medirlo, ¿vale? Con pinzas. Gente que lleva teniendo éxito eh, durante años y años y años y décadas en inversiones, yo creo que sabe lo que hace. Lo que es que, bueno, nosotros nos queremos todos muy listos. Aunque no tengamos ni idea. Incluido yo, ¿eh? Incluido yo. O sea, yo me incluyo en el pastel. Bien, dicho esto, lo que, lo digo, lo que digo, una vela de indecisión. Vamos a ver cómo cierra la vela a diario. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo cierre la vela a diario, dependiendo de cómo cierren eh, dentro de un rato los futuros aquí, ¡pam! del CME, Uh, así es como vamos a poder uh, decir, oye, pues esto va a quedar así, va a quedar o así. Sea, vemos que esta vela está todavía verde porque tenemos un delay, un retraso. Veis pues esta de que hay aquí, que es un retraso de 10 minutos vale, eh, en el precio. Entonces, uh, en realidad, para nosotros es, es, es, es un poquito más tarde y para ellos es un poco más temprano, por así decirlo. Y esto es, esto es una auténtica castaña. Eh, vamos aquí a Bitcoin contra el títer ¿qué tiene de tan súper importante el cierre de hoy? pues bastante sencillo cierre mensual ¿qué narices pasa con ese cierre mensual? ¿cómo va a cerrar? vamos a ver, no sé por qué tengo ahora esto tan lento pues cositas que pasan, las cosas del directo y esas cosas voy a ver si consigo quitar recursos por aquí entonces, la, verra, la vela mensual, en principio, eh, estaba siendo un poquitito verde, un poquito tal, pero bueno, siendo una vela rojita, siendo una vela invertida, eh, yo no, no la veo buena, no sé vosotros, eh, pero yo creo, vamos a quitar los dibujos, para que no nos, eh, no nos engañen, ¿no? Eh, yo creo que un cierre por debajo, de todas estas zonas en las que nunca ha cerrado mensualmente, bueno, lo que se dice bueno no es. Por otra parte, vamos a volver a poner los dibujos y vamos a ponernos en semanal. ¿vale? La vela semanal, bueno, pues tampoco es una vela que sea mala, es una vela que está abrazando a la anterior. Es decir, que tenemos unas señales en el medio plazo un poquito contradictorias. El mercado general, ¿qué nos dice? Nos dice que la cosa no está bien. ¿vale? Ahora volvamos a diario, entonces si el mercado general nos dice que las cosas no está bien el cierre mensual, bueno, lo que se dice bueno no es, el semanal puede no ser malo, ¿vale? Pero va a depender de lo que pase el domingo por la noche y, y, y ahí va a tener mucho que ver los futuros del CME cómo cierren, ¿vale? Eh, están ahora mismo 200 dólares más arriba de cómo estamos nosotros por, por, por ese delay imagino que será porque de repente ha habido una vela en horario ¿Vale? Que, que se ha puesto un poquito más, se ha puesto alegre y ha dicho: ¡Ah, sabes, vamos a probar el soporte. ¿Qué significa lo que está haciendo? ¿Vale? Eh, es bastante importante lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que la zona en la que estábamos estamos intentando reclamar el qué. El máximo anterior. Estamos intentando reclamar el máximo anterior y no lo está logrando. Es decir. Si yo me voy a 2.000... Vamos a ir para atrás, porque esto va un poquito, está un poquito cabroncete hoy, el tema. Eh, bueno, no, no, ni lo, ni lo, no voy a ir para atrás, porque eso es una chorrada, ¿vale? Ya lo sabéis todos, ¿vale? Y perder tiempo, vuestro valioso tiempo haciendo esto, no tiene sentido. En la zona de 9.600 y pico, 9.700, ¿vale? Es decir, un poquito más arriba de donde estamos. Esta zona de aquí, al cierre, este cierre, este cierre, todos estos cierres que vemos aquí, vale, estaban siempre por encima, ¿vale? Eh, 19.761 aproximadamente, es por, el, por encima de ese máximo anterior. ¿Qué hicimos? Lo perdimos una vez, lo recuperamos rápido, lo, lo hemos vuelto a perder y hemos intentado tentarlo una vez, dos veces, y de momento no hemos podido romperlo. Ya sabéis que el vencimiento de opciones ya está ahí. Ya, ya no hay tu tía, y no hemos ido a la zona de máximo dolor, ¿vale? Que era una zona alcista. Y sin embargo, nos estamos viniendo abajo. Las noticias que hay en cuanto a la economía global son malas de narices, pero malas, muy malas. Con lo cual, a ver, un rebote puede haber, por supuesto. O sea, no voy a negar la mayor, es evidente que en cualquier momento puede haber un rebote. Pero las cosas se están poniendo muy, muy feas. Eh, y apostar ahora mismo al alza es complicado. Y muchos dirán, porque van con esa historia, ¿no? Siempre, ya, ya, pero es que eso es lo que quieren que pienses para, para comprar ellos y tú caer en la trampa. Bueno, si vosotros pensáis que se hará una guerra, que ahora Rusia acusa a Estados Unidos de que se han cargado ellos el Nord Stream eh, para, para Bitcoin, para que suba o baje Bitcoin... Eh, me parece que a alguno le falta una tuerca, si piensa eso, ¿vale? Eh, el juego del mercado va mucho más allá, eh, va más relacionado con China, con intentar cargarse la economía china, si me cepillo a todos los compradores de productos en China eh, y sus economías no van a comprar a China o van a comprarle menos y China se va a ir más al carajo de lo que ya está, ¿vale? Porque se está gastando un montón de dinero en intentar rescatar... Eh, pues muchas empresas y, y eso le va a costar, le va a costar caro carísimo. El haber entrado en el juego, eh, claro, no le quedaba más remedio, pero entrar en el juego que no domina, vale pensando que, bueno, pues que yo imprimo dinero y ya está, y los demás van a valorarlo igual, no funciona como ellos pensaban, porque yo puedo obligar a una persona a hacer lo que no quiera hacer, porque soy un régimen totalitario, pero el dinero es el dinero macho. Y el resto de los países, no, no. no. Y todo esto lo que le da tiempo es al resto de países a volver a lo, lo anterior, Es decir, a desglobalizarse en un porcentaje importante de tal forma que China poco a poco vaya cayendo. ¿Qué pasa? Que los chinos sí que es cierto que son muy pacientes. Pero claro, han estado construyendo puentes con África, con una parte importante de Latinoamérica y con todo el Pacífico. Es una zona importantísima. Pero claro, es la zona pobre, Copón. Entonces, eh, su primer cliente que era Estados Unidos, su segundo cliente que era Europa, si lo pierdo, voy a sufrir mucho durante mucho tiempo. ¿Esto quiere decir que no pueden ganar esta batalla? Para, para nada, pueden ganarla perfectamente, por supuesto que sí. Eh, ¿Pero que no va a ser fácil? Tampoco. Vamos a ver porque está el mundo medio loco y... Y nosotros con él. Bien, entonces, bueno, de momento Bitcoin en el diario eh, se ha puesto ahora una vela un poquito más negativa de lo que estaba, encima abrazando a la vela anterior. Pero bueno, como ya hemos visto, eh, muchas veces esto tampoco ha significado mucho. Pero sí que lo que a, para mí es más importante, mucho más importante, que en esta zona de resistencia la hemos ido toque, toque, toque, y no la hemos roto, no lo hemos conseguido romper. De momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto, ya sabemos que son mínimos, ...que van ascendentes... ...y los máximos están horizontales... ...es decir, lo que buscan... ...es romper esta zona... ...posiblemente si las cosas no se ponen raras... ...y... Eh, ...bueno pues... Eh, ...quiere seguir un camino... Eh, ...el camino que marca este triángulo... ...vale... ...que para los que no lo vean... ...o no, los, no lo quieran ver... Eh, ...bueno aquí es que es más complicado todavía verlo... ...si lo vemos en diario... ...bueno en diario se ve bastante bien... ...es chiquitito... ...vale pero se ve bien. Es decir, aquí tenemos esta zona, esta zona horizontal y mínimos ascendentes. Ya está, no tiene más. Si rompemos la resistencia de los 19.500, 19.600, pues bueno, pues conseguiremos intentar ir a la zona de los 20.500, pero de momento no lo ha hecho. Mi objetivo, bueno, mi objetivo, el objetivo que teníamos más o menos era esta confluencia, ¿vale? La parte inferior de eh, este, esta resistencia que es mucho más importante que la pequeñita, ¿vale? ya lo veis, por temporalidad es muchísimo más importante, eh, que comprende la zona de los 21.500 aproximadamente. Hacia, había una confluencia con esta línea de tendencia que forma el canal y además teníamos, si no recuerdo mal, alguna media, y creo que era la media de 100, que efectivamente, la media de 100 que está en horizontal justo con esa zona, que nos podría hacer de residencia pegarnos un bofetón de realidad y mandarnos para abajo. Pero de momento no ha hecho falta ni siquiera llegar ahí. Vamos a apagar el Oling One. Tacatas, tacatas, tacatas. Por cierto, últimos días, eh, al precio que están los cursos, lo vuelvo a repetir, la semana que viene ya sube todo. Eh, es cuestión de precios, es normal, el IPC ha subido, pues yo tengo, no me queda más remedio, todo, todo es más caro. Eh, y, y lo dicho, si alguno quiere alguna oferta, pues que me mande un correo. Y ya sabéis que yo muy gentilmente os lo mando. Eh, en gráfico de cuatro horas... Vale, ha estado bastante interesante la, la pelea pero después de todo este velón que parecía que nos íbamos para arriba se ha desinflado, ¿por qué? pues tenemos que ir al SP500 para ver que ya está tocando vale ya está, está tocando bueno, ya ha tocado ya la, la zona de los 3551 que Dios mío, no me lo puedo creer yo cuando lo he visto digo, ala, venga vámonos, digo, por fin por fin ha empezado a tocar esa zona que eh, buscaba, no es la de 3.550, perdón, 3.585, ¿vale? Eh, el mínimo ha sido el low, ha sido 3.583,6, o sea que guay, ¿vale? Ya empezamos en posibles zonas de, de suelo para rebote, cuidado, de suelo para rebote o de una primera claudicación, claudicación one, eh, ¿por qué digo claudicación one? Porque es que, a ver, espérate, que esto es cuatro horas, vamos a diario, que si no, no lo vemos bien, porque aquí hemos tenido una, eh, un retroceso de toda esta caída y hemos vuelto a las andadas, seguimos cayendo. Si rompemos y nos vamos a la zona de 3.400, puede ser una primera claudicación, ¿vale? Primera, primera, que era lo que hablábamos el otro día, ¿vale? Debería de rebotar, yo creo que en, la, en esta zona debería de un rebote. Más fuerte, menos fuerte, y si los mercados van mal, puede ser el hundimiento que se espera para que haya una claudicación. ¿Y qué es una claudicación? Joder, es que eh, es cuando la gente ya vende, el inversor vende, al precio que sea, le da igual lo que quieres vender y recuperar algo de dinero porque le hace falta, porque lo necesita y porque no quiere perder más, porque está harto. Y eso todavía no ha pasado. Si alguien piensa que ha pasado, oye, pues me gustaría que me lo escribierais y me lo, me lo dijerais, pero no ha pasado, ¿vale? entonces bueno, eh, como vamos de la mano uno del otro, pues ahí está eh, pero ¿qué pasa? que el SP500 sí que ha roto mínimos y Bitcoin no entonces hay gente que dice no, es que va más ligado al Nasdaq vale, te lo puedo comprar pero es que en realidad, porque es un producto tecnológico y tal y cual, vale ten en cuenta una cosa que Bitcoin se considera por una parte un producto tecnológico, pero por otra parte un qué, un valor Valor, una, un, un, un valor bancario, no es un valor empresarial como tal, eh, pero sí es un valor bancario, un valor que es de intercambio, vale igual que cualquier una, que una acción. Por eso también se, corre, se correlaciona tanto al SP500. Esperemos que llegue un punto en el que, bueno, pues que salga de esa correlación por sus propios méritos, vale por, por el valor que tiene, no por precio, sino por el valor que, intrínseco de Bitcoin. Que bueno, pues puede ser que, que en un momento dado pues nos nos ayude en el futuro. Vamos a ver, y eso es lo que esperamos. En cuanto a Ethereum, bueno, pues una vela también igual de indecisión. Ahora mismo está una velita que si verde, que si no verde. Vamos a ver cómo, cómo acaba el total market. Hoy ha sufrido un poquito igual en una vela de indecisión. Ha tocado otra vez la línea de tendencia. Eso es bueno, ¿vale? Que vaya ascendiendo poco a poco, haciendo mínimos más al cierre, más superiores. ¿Vale? Bueno, pues a ver si algún día llega y vuelve a tocar la media de 100, que es la que nos manda siempre el carajo, y podemos eh, romperla de una vez. La dominancia de Bitcoin hoy ha caído. Eh, bien, bien, porque seguramente alguno habrá hecho algo con alguna altcoin, que yo sé que ya que ha habido alguno que por ahí lo ha hecho. Y el oro, bueno, pues después de la subida se ha tomado un descansito, no ha podido con la línea Nitro y no ha pasado tampoco de la EMA 20. Vamos a ver la semana que viene cómo sigue su caminito. Va a depender mucho, sobre todo del... <ríe> De las noticias en cuanto a, a, al tema de, de Rusia, sobre todo, tengamos, ¿vale? En cuanto a a los cortos de Bitcoin, bueno, pues cayendo. Me dices, joder, ¿cae Bitcoin y caen los cortos? Sí, bueno, no, no tiene por qué estar todo el mundo posicionado en cortos. Es decir, eh, eh, la subida en cortos nos va diciendo, ¿vale? Que van subiendo esos posicionamientos en cortos. A medida que los cortos van vendiendo... ¿Vale? también se va bajando ese posicionamiento y poco a poco tal, y esto es solamente Bitfinex, o sea, tampoco nos vayamos a volver locos, ¿vale? Hay otras formas de verlo, un poquito mejor, eh, pues con algunas aplicaciones tipo, en la que os he dicho alguna vez que se llamaba... Es que no me acuerdo nunca, eh. yo soy muy malo para los nombres también, eh. eh, CoinGlass, CoinGlass eh, para... lo tenéis para Android y para, y para iPhone, eh, ahí podéis ver en todos los chains y la media de lo que hay de es? cuántos están en largo cuántos están en port cortos, qué porcentajes hay, Bueno, pues datos que pueden ser interesantes en un momento dado para entrar, ya no con futuro, sino también en, en, en spot. ¿vale? Bien dicho esto, poco más que enrollarme, importante, el cierre mensual, ¿vale? cómo cerremos el mes, es súper importante, ya lo hemos estado viendo, vamos a quitar el dibujo, que sea... <risa> Si puede ser que lo cerremos al final en verde, en la zona de 23.400, 23.200, 23.300, sería ideal. Pero tener en cuenta que cualquier cierre por debajo de aproximadamente los 19.900 es un cierre malo. Es un cierre malo. ¿Vale? Con Vela Doji, en un momento dado, podía haber un cambio tendencial. ¿Vale? Pero claro, es que es una vela doji invertida. Si fuera una vela doji de este tipo, ¿vale? pues podríamos decir, vale, pero aquí, fíjate, entraría en una vela doji positiva y nos fuimos para abajo. Con lo cual, aquí una vela doji invertida puede haber un cambio de tendencia. ¿Vale? Cuanto más fina sea, cuanto menos cuerpo tenga, mejor, más doji pura. Porque si no es una doji, estaría andar por casa. Entonces no, no es lo mismo. ¿vale? Importante el volumen. Brrrrum. pero claro, esto es Binance vamos a ir al BLX y vamos a ver el BLX os recuerdo que es el el, el, el índice el, el Bitcoin Index eh, mañana veremos el final, pero bueno de momento, de estos dos meses, ya hemos subido pero no tenemos más volumen que estos otros meses anteriores en la caída ¿vale? Estamos, no estamos mal de volumen, pero mm, tampoco es patear cohetes ¿vale? ahora es el volumen de intercambio en la subida del 18 no lo hemos tenido aquí ¿eh? cuidado anda y eso que aquí se suponía que había más o menos gente menos gente teniendo Bitcoin pero ¿por qué hay menos volumen en el índice? En el muy sencillo porque hay muchos menos Bitcoin en negociación es decir, aquí había más Bitcoins dice, no, no, pero se habían creado más aquí, ya, ya, digo en negociación es decir, aquí hay más holders y más bitcoins que no se sueltan, que no se han movido, vale, que los que había aquí. Aquí se movían muchos más, como se movían los bitcoins con mucha más alegría. Y cada vez vale, se han ido moviendo menos bitcoins, a pesar de que se han generado más. Eso quiere decir que se están guardando, se están holdeando. Eso es parte del valor de bitcoin. Y la cantidad de gente que holdea bitcoin es un valor intrínseco de bitcoin que no... Tiene cualquier valor. ¿Cuánta gente holdea? Bueno, Amazon, sí. Eh, pero vamos, que la mayoría de las empresas no se holdean de las acciones. Es muy raro. ¿vale? A no sé que sea una acción, que dé dividendos. Eh, pues, yo que sé, mi abuelo fue un holder de, Zard de Zardoya Otis durante 20 años. ¿Vale? Gracias a eso nos dejó una herencia decente. Entonces, bueno, yo qué sé complicado, vale, complicado en ese aspecto, pero bueno, pero sí que es un valor que tiene Bitcoin que no tiene los demás, y esto es una realidad con un piano. Bien, dicho esto, pues en semanal vamos a ver si cerramos con una vela verde que abrace a la vela anterior, y bueno, pues por lo menos en, el, en este espacio de tiempo podamos intentar hacer un rebote otra vez a la zona de 22 por aquí y de 24 y medio por aquí, ¿Vale? tenemos aquí dos puntos, pero la cosa no está, no está fácil, no está sencilla, porque, claro, es una línea de tendencia aquí, importante la que tenemos, que habría que romperla. Después ya habría que romper la siguiente. vale Pero uf, no está el show, show para ruido, como dicen por ahí. no Así que, bueno, poco más que deciros. Eso simplemente pasar buen fin de semana, eh, tener mucha calma, mmm, no tomar decisiones a la ligera... Y el que estén negativos, que a ver si va recuperando, y el que esté recuperando, pues que gane más. Os deseo lo mejor en este fin de semana para, para vuestras inversiones y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.